Bienvenido a mi canal, bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy con noticias buenas y noticias malas 600 millones de dólares se robaron, imagínate, 600 millones de dólares pero todavía no está todo perdido, hay, hay esperanza de recuperación Um, en Estados Unidos pasó una ley, la ley de infraestructura, pero bueno, la ley no, la propuesta de la ley y esta ley no es nada favorable al a cripto y análisis en de Bitcoin y Ethereum qué está pasando actualmente y hacia dónde vamos sobre eso voy a hablar en este video por favor dame un like dame un like por favor y dame aquí um, un comentario y dime de dónde me estás viendo desde Medellín, Colombia. Aquí Andrés Alonso era hoy el primero. No te olvides el like para que la gente que están en, oh, ahorita um, teniendo sus celulares llegan también, les llegan también los mensajes. Estoy un poco cansado hoy ya. Mm, fue mucho trabajo. Y no te quito hoy mucho tiempo. Um, vamos a entrarle Aquí inmediatamente, mira, te voy a enseñar el Fear and Greed Index, el índice miedo, codicia, regresó de 71 a 70, pues no es gran cosa, pero ya la gente, pues, entraron otra vez un poco mmm, en un estado de duda y, pues, no, no es nada malo, ¿sí? De estar un poco eh, cauteloso, precavido. Entonces ya estás viendo. Por lo menos, por lo menos no ha subido el número. ¿Ok? Bajó insignificativamente. Y aquí hablamos ahorita sobre atacantes roban 600 millones tras vulnerar el protocolo DeFi Poly Network. ¿Sí? Aquí, eso, esta noticia nos trae cripto noticias. Están diciendo aquí, Poly Network hizo un llamado a los exchanges para que pongan en lista negra los tokens. Al ser un protocolo que involucra a varios blockchains, la cifra podría ser más elevada. Ok, entonces aquí dice el protocolo DeFi para la operabilidad operatividad de múltiples blockchain Poly Network fue vulnerado hoy martes 10 de agosto el atacante o el grupo de hackers habría sustraído al menos 600 millones de dólares en criptomonedas y tokens lo que sería uno de los peores golpes para la plataforma de finanzas descentralizadas Poli Network hizo público el suceso a través de mensaje en Twitter la organización llamó a todos los exchange y mineros que pongan en la lista de los tokens involucrados. Y aquí, inclusive, tienen las billeteras donde pusieron todo este billete. Imagínate, 600 millones. Y está mencionando que eh, ya transferieron a Binance, Huobi, okx y Coinbase para vender estos tokens. Sí. Uh, Poli Network ruega a los hackers sí, sí, sí, claro por favor hacker, devuélveme mi eh, dinero por favor hacker uh, mira, y esa es una cosa que yo te digo tú sabes que yo en un momento yo estaba, um, bueno, sí ves ya varios meses mi canal yo estaba muy emocionado con todo que es DeFi, que es yield farming que es esta, esos protocolos donde tú Um, metes tu dinero y recibes entonces después beneficios, pero yo en un momento dejé de hablar de eso cuando había también un, un hack en AVE, en el, protocolo, en el protocolo de AVE que antes se llamaba AVE AVE Land, había diferentes protocolos de AVE y um, yo no meto ni un centavo, pero ni un solo centavo en esos protocolos ni un solo, porque imagínate que dices ah bueno, puedo ganar 10% al año, 12% al año pero pierdes 100% de tu dinero, entonces para qué te sirve ¿no? entonces yo no creo que eh, estamos ya en este punto donde tú puedes confiar al 100% en esos protocolos tiene que tener una cosa también eh, hay protocolos de algunos proyectos que tienen buenísima idea, contratan algún eh, desarrollador porque necesita muchos desarrolladores y uno de los desarrolladores deja una puerta trasera abierta y luego se roba todo el dinero. Entonces, yo no recomiendo para nada meterse en este mundo. Bueno, aquí ves nuestro no patrocinador Bybit por todos lados. Por cierto, si tú quieres empezar a hacer trading o simplemente obtener un poco de, de ingresos a través de tus bitcoins, de tus tus criptomonedas, puedes conectarte con el robot, con tu exchange en Bybit. Para eso obviamente necesitas la exchange, las, necesitas tú um, registrarte. Aquí abajo tienes un enlace donde tú puedes registrarte y tarda nada más 30 segundos. Ahora, 1.2 trillion Infrastructure Bill Passes Senate Without Troubling Crypto Requirements. Sí, un bill, una propuesta de una ley de infraestructura. Um, de 1.2 trillones ha pasado el Senado y ahorita lo mandan para um, la confirmación. Y aquí pues ya varios senadores se están molestando, escriben cartas y dicen, mira, ¿sabes qué? Si, básicamente lo que pasa en este bill es que ellos están cerrando al mundo blockchain, al mundo cripto y los senadores dicen no sabes que eso no es bueno porque nos quedamos atrás y entonces todos esos de desarrollos um, buenos de la tecnología, de, de todas las novedades de todos los avances, innovaciones, va a otros países como China, por ejemplo si sí, aquí el senador Ted Cruz de Texas dice esta propuesta de infraestructura tiene una porción um, para, pues, um, impedir al mundo cripto, ¿no? Um, eso va a ser un, un error trágico, ¿sí? También el senador Mike Lee de Utah dice, dijo en esta um, sesión, dijo, um, todas estas empresas, ¿sí?, o, o este, si vamos a aprobar esta ley vamos a tener un efecto eh, que hace enfriarse las inoves, innovaciones en ese sector, pues en Estados Unidos dice eh, lugares fuera de Estados Unidos eh, van a estar entonces benefici beneficio asociados eh, con esta ley sí porque la ley impide el desarrollo de esta tecnología blockchain y criptomonedas en gran parte en Estados Unidos, o bueno, por lo menos lo, lo, lo está impidiendo, frenando y dice, y nosotros estamos adoptando um, una estrategia que no está probado, no está eh, comprobado, no está testeado, verificado y demás. ¿no? Ya el CEO de Coinbase, el director general, dueño de Coinbase, Brian Armstrong, ya salió. Y también Elon Musk estaba um, aquí diciendo. Cosas. estaba dejando un comentario entonces estás viendo Estados Unidos pues realmente todavía no ha entendido bien el poder de blockchain o tal vez lo ha entendido mejor que todos nosotros y por eso lo están prohibiendo pues tú sabes que ellos cuidan mucho a su dólar y no quieren que el dólar pierda más fuerza pero bueno yo no creo que tú puedes Um, limitar blockchain o criptomonedas en tu país tú simplemente puedes limitar tu país fuera de este mundo en este maravilloso mundo que nos trae muchos muchos beneficios simplemente ellos tendrían que adaptarse y, y, y a dejar de tratar de controlar todo el mundo pero bueno ya así son ellos entramos un poco en análisis aquí mira tú estás viendo aquí bitcoin el chart de cuatro horas estamos um, todavía luchando entre estos dos niveles aquí de Fibonacci el 0.82 que estaba en 42.608 y el 0.5 que te dije que es está bastante duro de que um, en una recuperación se pasa por este nivel y cuando se pasa una vez pues eso siempre está muy muy muy favorable voy a ver un momento, a ver si me ven en TikTok también. Bueno, no sé qué está en TikTok. Si me ves en TikTok, pues muchos saludos. Um, aquí estamos a la orden. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mirando ahorita? Yo estoy mirando... Yo creo que va a suceder lo mismo que aquí sucedió. Estás viendo que vamos para arriba. Aquí tocamos una resistencia. y Yo creo que eso es lo que va a pasar aquí también. ¿Sí? Um, vamos simplemente consolidar y si tú agrandas eso un poco pues puedes ver también um, y digamos bueno si lo rebajamos un poco la temporalidad ¿sí? que podríamos ver eso un poco como si ¿sí? una bandera alcista Sí, necesitas un poco de fantasía para eso, pero más o menos, ¿no? Entonces, es algo que es bullish. El volumen aquí también está disminuyendo, disminuyendo. Um, creo, yo creo, yo supongo que vamos a tener un breakout, ¿sí? Y el breakout, ¿cuál, cuál target meta tendríamos para eso? pues Dependiendo, ¿no? ¿Dónde? Pero, pues aquí los 48.000 mil dólares, pues bueno vamos a ver, vamos a ver qué pasa, por lo pronto ya sabes que estamos consolidando eh, mucha gente que han comprado aquí ¿sí? um, obviamente han empezado a vender, otra vez los que a lo mejor entraron aquí subieron hasta acá, vendieron ¿sí? algunos entraron aquí ahorita están vendiendo, pero yo creo que vamos a seguir subiendo um, hay, que, hay que ver si vamos a salir de este patrón tómate un pantallazo, y por cierto, si quieres tú hacer estos análisis también, pues por un lado aprende cómo, cómo hacerlo, cómo lo aprendes en el grupo VIP, aquí abajo de en la descripción del video ves un enlace de mi grupo gratuito es gratuito, totalmente gratuito en Telegram, y ahí vas a obtener toda la información y por otro lado pues TradingView también, TradingView es totalmente gratis, aquí abajo tienes un enlace ahora, Ethereum Ethereum está como entre estas dos zonas, si ¿sí? va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, estás viendo que está como, bueno, sí, aquí salió un poco, pero pues, los, los toros no permitieron que, que vamos otra vez para abajo. Y si estás viendo aquí, hay un muy, pero muy feo hombro, cabeza, hombro, y bueno, si esto se llega a concluir entonces esto va a ser algo mega brutal porque porque mira estos es más o menos se mide así los targets tú sabes obviamente que esos es relativo no um, esos targets pueden resultar o no resultar pero si eso sucede por música a los 3500 dólares 3500 dólares para ethereum y mira um, Aquí también el ribbon, el EMA ribbon, aquí marcaba un short en el, en el chat de una hora, un momento, pero ¡pum! De repente los um, los toros dijeron, no, no, no, para nada, queremos que, que Ethereum sube. Y pues las instituciones dijeron, ¡oh, wow! Ethereum a descuento por debajo de $3,000. Ok, en el chat de cuatro horas ni siquiera le hizo cosquillas simplemente lo usó aquí como como soporte y ya siguió sí y ya tú sabes que obviamente eh, los niveles que te dije que estoy mirando aquí siguen igual siguen igual aquí tenemos que ahorita confirmar este 3050 vez le vamos a testear otra vez y ya estamos listos para aquí y eso es el próximo nivel que yo miro 3300 hasta 3450 estás viendo que coincide con este con este patrón feo entonces este patrón feo si sí, resulta el hombro cabeza hombro pues bastante bastante Uh, irregular y feo pero si resulta y si lo tomamos como referencia podemos llegar exactamente a este nivel tenemos una confluencia en este nivel de Fibonacci entonces pues quién sabe puede ser que llega acá y pues aquí mira en el chat de cuatro horas estamos viendo ahora en el stochastic en el RSI en el stochastic estamos, um, bueno, podemos bajar un poco más, el volumen realmente no hay, no hay aquí volumen, no hay nada que pueda detener aquí Bitcoin, una, una pared de ventas o algo así, um, lo veo favorable, sí, también por este lado, estás viendo aquí, está cruzando ahorita el stochastic para arriba, de la manera que podemos ver um, un movimiento bastante interesante para arriba, sí, precios más altos. Y aquí el RCI también. Está todavía bien en una zona donde donde sin duda alguna. Hay, hay, hay espacio. Hay juego para arriba para subir más. Ok. Bueno. Eso fue todo. Eso fue todo. Ahora te toca a ti. Ponme aquí en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que.? Um, esta, esta ley, esa propuesta de ley, que no está aprobada, no está aprobada, tiene que pasarlo otra vez a la Cámara de Representantes, lo que sea, tiene que aprobarlo. ¿Ok? Tú piensas que va a afectar, no le va a hacer cosquillas al Bitcoin o que vamos a ver. Um, yo creo que vamos a seguir en la subida. ¿Ok? Aquí dice BNB to the moon, sí, puede ser xlm lumens sí mira yo voy esta esta semana voy a empezar otra vez a hacer una una vez por, por semana hacer análisis en vivo donde tú puedes ponerme monedas y decir oye mira esta moneda mira esta moneda eh, se me hace que va a ser el domingo ¿sí? entonces domingo prepárate ok eh, cómo ron cómo dan las señales en el grupo VIT de trading con qué detalle Rafael, eh, te dicen moneda tal, moneda BNB, ¿sí? Um, entrada, ¿sí? Precio de compra 320, ¿sí? Stop loss 315, ¿sí? Um, toma las primeras ganancias en 340, los otros en 345, 350, 55, 56, guau, y ya, como cinco targets más o menos, y ya tú simplemente entras, abres la posición, pones tus stop loss, pones, eh, vendes 25% en tal precio, 25% en tal precio, ¿sí? Así viene, y ya luego te mandan en el grupo VIP, ¿sabes qué? Ya alcanzamos target 1, eh, ajusta tu stop loss, cuando hay una revesa, cuando hay una caída, pues ya estás en ganancias y así, ¿no? Así es. Ronnie, ¿cómo va el robot que tienes? Pues va muy bien, ya no he hablado del robot porque pues ya tenemos como pff, llegamos casi a las 300 personas que ya lo están solicitando ya están usando um, una gran parte de la gente ya ya lo pagó lo pagó porque pues obviamente tú no lo pagas el robot se paga solo eh, lo conectas él empieza a ganar y ya te piden que, que pagas el costo del robot, que son 599 dólares, pero obviamente tú no los pagas, lo paga el robot. Ok, entonces, um, sí, va muy bien, muy bien. Ronnie, soy en esto. Tengo una duda en KuCoin, en el exchange donde trabajo, además de ADA, existe ADA3S, ADA3L. Eh, como una cripto aparte quisiera saber qué es para qué sirve esos son tokens apalancados son to tokens apalancados um, ADA esa que tú dices es si ADA sube esta moneda sube tres veces sí es decir que es como un token apalancado que genera tres veces más ganancias pero cuando tú compras ADA Up y a la baja. También ese token baja tres veces más. Si sí, son, son tokens apalancados, no te lo recomiendo um, por qué hacen eso porque mira, hay gente que no le gusta hacerlo con futuros y simplemente quieren estar en el spot trading. Hay spot, hay robots que nada más usan uh, funcionan con, con spot. Entonces hacen esos tokens apalancados para que no tú entras y tienes que ajustar el apalancamiento y tienes que tal vez te confundas y, y tienes que aprender cómo se maneja futuro, sino simplemente compras el token apalancado y puedes tú, en, si tú solamente trabajas en spot, si tú trabajas en spot, y eso es lo más importante porque crearon esos tokens, no puedes prácticamente hacer un short. Sí, porque un short es básicamente tú vendes monedas que no son tuyos pero en spot no se puede nada más en, en futuro son derivados porque son, son um, contratos nada más que tú estás vendiendo derechos si lo quieres así pero en, ahorita con los tokens apalancados tú puedes comprar un token apalancado y cuando baja el, el activo hazte cuenta en este caso ADA cuando baja ADA ese token sube entonces tú apuestas que ADA baja compras este token, sabes que ADA baja ADA baja pero tú tocan, sube y tú ganas. ¿Qué? ¿Qué valor tienen entrar al grupo de señales VIP? 50 dólares. 50 dólares, bueno, yo lo veo más bien simbólico. Yo, um, este, este grupo, pues yo he hablado con todos los administradores, con todos los traders que hacen un buenísimo trabajo um, y, pues, ellos dicen: No, está bien el precio porque. El valor que tú tienes allá, los entrenamientos, eh, cada día, cada día se conectan, cada día te dan consejos, te atienden, te eh, explican. 50 dólares para eso, es, es eh, un robo, sí, es simbólico. ¿sí? yo les dije, pues bueno, si quieren suben el precio para que, dicen no, no, no, está bien. Entonces, pues a lo mejor lo van a subir, entra. Entra mientras está en 50. Yo te puedo decir que hay gente que entra ahí y los 50 dólares lo recuperan en dos o tres días. ¿sí? Y ya tienes el otro día, los otros días del mes para, para, para ganar. Ok, mira, me voy a... Um, me voy a desconectar porque... No quiero tener estos esos eh, tan largos. Um, me voy a conectar ya más seguido. Mañana otra vez me voy a conectar. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios. Yo ya me organizo un poco mejor. Yo leo todos los comentarios en la mañana. No todos puedo contestar, pero leo todos los comentarios. Si tienes algo que tú quieres sobre qué yo hablo en, un, en mis videos. Pónmelo en el comentario. Ten cuidado por los estafadores Hay mucha gente que se hace pasar por mí, por gente de mi equipo. Nadie nunca te va a pedir dinero. Nadie te puede ofrecer una inversión, un robot o lo que sea. Nadie. Nadie. Los pagos que recibimos, recibimos a través de CoinPayments. Es una plataforma que usamos para eso donde tienes que verificar entonces no mandes a nadie nunca dinero y tú sabes pues todo si el robot te interesa aquí abajo hay un enlace donde encuentras eh, información si te interesa abre una cuenta en Bybit lo que te recomiendo para aprovechar esta volatilidad que tenemos ahora te pagan un bono hasta mil dólares no mil seiscientos diez dólares Varios pasos, un enorme depósito tienes que hacer, pero eso es el máximo. También puedes depositar 10 dólares y te regalan, no sé, 10 o 20 o 30 dólares. Ahí igual Aquí abajo encuentras todos los enlaces. Te pido, no te vayas sin like, por favor. Si te gustó el contenido, obviamente, si no te gustó, pues no me das un like. Si te gustó el contenido, dame un like, comparte este video en redes sociales también con tus amigos para que este canal lo llevamos lo más rápido posible a 100.000 mil. Suscriptores a un máximo histórico en este canal. Y si tú quieres ganarte mil dólares en Bitcoin y un ledger nano, acceso al grupo VIP, acceso al master trading, al curso, mira aquí abajo en cuentas tú el enlace, el primer enlace, y ahí te explico cuáles pasos tienes que dar para poder ser uno de los ganadores. Muchas gracias, nos vemos mañana. Que pases por las noches y tranquilo, todavía no hemos definido la dirección, créeme que mucha gente ya están celebrando y ya ves todos los youtubers, no todo el tiempo yo estaba positivo todo el tiempo, yo decía que no, no, no no que no es bear market no es mercado bajista, no ¿cómo crees? Que, que, que vamos para arriba ¿sí? aunque hace una semana todavía estaban casi llorando junto a Christian que no, que ya, ya se acabó um, yo te digo una cosa yo creo, yo siento que estamos aún en un mercado alcista y yo siento y yo creo, estoy convencido de que vamos a ver precios mucho más altos en las próximas semanas sin embargo, sí hay que reconocer que existe el peligro de que vamos a otra vez eh, corregir bastante o inclusive que el, el bear market se, eh, se presenta, el bull market termina, el mercado alcista, sería la primera vez de que en esta forma será, pero tú sabes que siempre es una primera vez ¿no? ojo, no quiero decir que yo pienso que vamos otra vez a corregir fuertemente, vuelvo y repito esto es más positivo que negativo pero la posibilidad sin duda alguna existe, muchas gracias nos vemos mañana, déjame un like déjame un comentario, dime que opinas de la propuesta de la ley y estás comprando bitcoin, estás vendiendo bitcoin, vamos para arriba, para, vamos para abajo, me interesa saber tu opinión. Y si quieres entrar en el grupo VIP, también entra aquí abajo. Hay el enlace de mi canal en Telegram. Ahí entras, es el canal más grande de Telegram. De que